En este vídeo tutorial os voy a mostrar cómo funcionan las reglas de Ídolo Tercero. Recordad que este juego es un juego por turno y que cada turno está compuesto por una serie de fases. Para que las reglas no sean tan complicadas, lo que se va a hacer es desarrollar fase a fase de tal forma que los alumnos vayan aprendiendo de forma mecánica cómo eh, intervienen las reglas con respecto al juego. He escogido el Reino de Polonia, para haceros una muestra, y como veis, está en color amarillo, que eso significa que produce, eh, produce trigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar a un primer turno, y en este primer turno lo que diremos es, hacemos constancia de la primera fase. La primera fase es la recogida de recursos naturales. Ya os he contado que Polonia produce eh, trigo, con lo cual el alumno de una caja que tendríamos en medio como banco, que haría de banco, recogería esa ficha de trigo. Como no podemos avanzar nada más, volveríamos otra vez al principio, cerramos turno y llamaríamos a un segundo turno, un turno nuevo. Dentro de este segundo turno comenzaríamos otra vez por la primera fase que es recogida de recursos naturales. Entonces, en este caso el reino de Polonia vuelve a producir trigo, con lo cual este alumno en el ejemplo tendría ahora mismo dos recursos naturales, dos fichas de, de trigo. Como ahora sí podemos avanzar porque la segunda fase dentro de este turno es el comercio local, el trueque, lo que vamos a hacer es, para simular el trueque en Ídolos de Acero, cogemos un dado de 4, que lo podéis buscar, a mí me gusta lo físico, pero lo podéis buscar en online. Tiramos el dado de 4, previamente eh, habremos asignado cada una de las caras, cada uno de, de la numeración, 1, 2, 3 y 4, a los cuatro recursos naturales que produce el juego y... Una vez que tiremos el dado, anunciamos qué recurso natural puede ser cambiado con la banca. Imaginaros que en este ejemplo sale el 3 y se puede cambiar minerales. En este caso, el alumno puede, uno de sus recursos naturales, recordad que tenía dos, uno de sus recursos naturales puede entregarlo en la banca y recoger un mineral. Cerrado esta fase, el alumno dispone de un, eh, una ficha de trigo y otra ficha de mineral. No podemos avanzar más, con lo cual volveríamos a cerrar el turno y nos vamos al inicio. Llamamos al turno 3. En el tercer turno empezamos de nuevo con la misma mecánica. La fase de recogida de recursos naturales, con lo cual el alumno obtendría un, una nueva ficha de trigo. Recordad que ahora mismo tendríamos una ficha de trigo, una ficha de minerales y una ficha de trigo que acaba de recoger. Hacemos otra vez una segunda, la segunda fase, que es el, la de trueque o comercio local, tiramos los dados. y En este caso, imaginad que, habéis, que ha salido madera. Entonces, el alumno puede intercambiar la última ficha de trigo que ha obtenido en la banca y recoger de la banca una de madera. Es decir, que nuestro alumno, en este ejemplo, tendría una ficha de trigo, una de mineral y una de madera. Como podemos seguir avanzando, en, esta, en la siguiente fase sería la fase de construcción. Sacaríamos esa, ese desplegable que tenéis ustedes en las instrucciones, en el REA, eh, sobre la construcción, y veríamos qué edificio o les explicaríamos a los alumnos, qué edificios se pueden intercambiar pagando ciertos recursos naturales. Una vez que hagamos la explicación de edificio, ventaja que tiene y cuántos recursos naturales tengamos que, eh, o sea, tenemos que pagar a la banca, Preguntamos a la clase si alguien puede construir algo. En el caso de que se pueda hacer, se anota en la hoja de personaje y en el caso de que no, de que no se pueda hacer, cerramos el turno. Pasaremos entonces al cuarto turno y volvemos otra vez al inicio. Fase de recogida de recursos naturales, que sería trigo. Tiramos los dados, con lo cual se hace un intercambio y una vez que hagamos el intercambio pasamos a la siguiente fase, que sería la de construcción. Si hay alguien que quiere construir, lo anotamos en la ficha de personaje. cada alumno lo anota en su ficha de personaje. y si no, abrimos una nueva fase, que sería la de reclutamiento. El reclutamiento funciona de la misma forma que funciona la construcción, es decir, explicamos las ventajas de cada una de, cada una de las unidades militares que aparecen en el juego y les explicamos también cuántos recursos naturales ...tienen que pagar por ella. En el momento en que alguno de los alumnos tenga una unidad... Eh, pueda, ...pueda canjear una unidad a la banca... ...la pegaríamos, la pincharemos en el reino de Polonia. Vale. Tenemos esto hecho, cerramos de nuevo turno... ...y empezaríamos un quinto turno. De nuevo volvemos al mismo sistema. En este sistema sería recogida de recursos naturales la fase 1... ...la fase 2, intercambio, el comercio local... ...la fase 3, construcción... Y en la fase 4 tendríamos la eh, adquisición, el reclutamiento de, eh, eh, reclutamiento de unidades militares. Bien, ¿qué es lo que vendría ahora? El momento en el que tenemos y explicamos que una de las unidades militares tiene que quedarse a la fuerza en el reino que tengamos nosotros, en aquel reino que hayamos conquistado, es decir, nunca podemos abandonar un territorio sin dejar, uh, o sea, sin dejar una unidad militar ahí, lo que... Iríamos a la siguiente fase que sería el desplazamiento. Ya previamente habíamos explicado que las unidades de infantería se desplazan por un territorio anexo, es decir, que el reino de Polonia podría desplazarse a Bolivia, Rutenia Negra, Prusia, Ducado de Pomerania, etc. Y las unidades de caballería pueden desplazar, desplazarse a dos reinos contiguos, es decir, saltarían... Hasta, por ejemplo, Principado de Kiev o Principado de Galicia, ¿vale? Cerramos turno y volvemos. Sería el turno sexto. En el turno sexto volvemos otra vez a recorrer toda la fase. Recogida de recursos naturales, intercambio a través del comercio local, construcción, reclutamiento, desplazamiento... En este momento, la siguiente fase que vendría, y la explicaré en un segundo vídeo tutorial, sería la batalla. ¿vale? En el caso de que haya dos contrincantes, se van a dar una serie de causísticas que las voy a explicar ahora. ¿vale? Una vez que tengamos la batalla completada y explicada, se haya hecho una batalla, la habíamos completado este turno. ¿Cuál es la última fase que nos quedaría? Mover el narrador. Ya sabéis que el narrador está dentro de la REA, en un apartado que pone el narrador, y que el narrador, cada, cada movimiento del narrador implica unos 50 años históricos y ahí van a ocurrir una serie de acontecimientos que tenemos que leer y que hacen que haya, por ejemplo, invasiones o que vaya cambiando, que vaya cambiando la, la, la dinámica del los... ojo. para aquellos que os sirva de orientación Ídolos de Acero está basado en una especie de RIS acelerado entonces yo creo que aquellos que entiendan la dinámica que hay que subyace bajo el RIS comprenderán esta, este sistema de batalla de forma mucho más rápida os he puesto un ejemplo fijaros que el Reino de Pomerania tiene cuatro unidades militares una de caballería, dos de infantería ligera y una de infantería pesada cada uno de ellos tiene un sistema de defensa el reino de Bohemia se va a quedar con un único defensor, ¿vale? Entonces, imaginaros que estamos en la, falas, en la fase de desplazamiento. Y que desde el reino de Pomerania. de Polonia, perdón, envían tres unidades militares para conquistar el reino de Bohemia. Vamos, o sea, eh, en este sistema lo que vamos a hacer es: el atacante tira tantos dados como ejército lleve a la batalla, es decir, en este caso tiraría tres dados. Recordar que se puede atacar con tantas unidades militares como nosotros queramos, pero solo se van a utilizar un máximo de cuatro dados, ¿vale? Entonces, en este caso, como os he dicho, son tres unidades militares y se enfrentan contra la una infantería, eh, una infantería ligera. Tiraríamos los dados y en las instrucciones, o sea, en el desplegable que os he dejado en el REA sobre la, las unidades militares, ahí os expongo que para eliminar una infantería ligera, lo único que tenemos que superar una tirada de dos. Es decir, todas ellas la han superado, con lo cual esta infantería quedaría eliminada y el caballero o la señora del reino de Polonia habría conquistado Bohemia. Os voy a poner un segundo ejemplo Imaginaros que en este caso Vamos a poner una tirada un poco más complicada. Es decir, el reino de Polonia tiene una infantería ligera Una infantería pesada Y se enfrenta a una caballería ligera y a una infantería pesada Volvemos otra vez a la fase de desplazamiento Y se produce la batalla En la siguiente fase se produciría la batalla En este caso, el atacante... Ataca con dos dados, porque son dos unidades militares las que ataca Tiraría y, bueno, nos ha sacado un 4 y un 6 Con lo cual necesitaríamos un 5 o más para eliminar a esta unidad Y un 2 o más para eliminar a esta unidad Es decir, que lo habría conseguido Pero fijaros, imaginad que en este caso Hubiera sacado, por ejemplo, un 3 un 3 y un 2. Es decir, con el 2 si eliminaríamos a la infantería ligera, pero con el 3 no eliminaríamos a la caballería. Entonces, en este caso es el turno del defensor. El defensor defiende con un dado porque tiene una unidad. Si le hubieran quedado dos unidades, defendería con dos tiradas de dado. Y este defensor tiene que volver, o sea, tiene que tirar el dado 4. Es decir, que alcanza, supera la unidad, eh, o sea, supera el, la tirada de defensa o la tirada de, de eliminar a la infantería pesada. La eliminaría. Ahora estaríamos uno a uno. Imaginad que de nuevo, el, el, en este caso, el atacante podría, tiene dos opciones. O bien se retira, o bien se queda e intenta un último ataque. Como le ha salido un uno, en este caso... Habría atacado, pero no habría eh, eliminado la unidad que defiende, la eh, caballería ligera. Entonces le toca de nuevo el turno al defensor, que tiraría y al sacar un 6 habría eliminado la infantería ligera, con lo cual habría desactivado todo el ataque que el, el señor o señora del reino de Polonia ha hecho contra Bohemia. Espero que os haya quedado bien claras estas instrucciones y que disfrutéis mucho del juego.